Bienvenida a nuestro próximo invitado, a Robert Filias. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días, Yerjan la antigua. Buenos días. Saludo a hermano. A todas las personas que a esta hora de la mañana, pues, sintoniza este programa, que sin lugar a duda es, eh, pues, el espacio de información de la sociedad franco-macorizana del país y del mundo, que a través del Internet y las redes sociales, pues, están siempre en sintonía. Sí, gracias. Mira, eh, tenemos entonces un, una quinta ola del COVID-19. Y ya ustedes han planteado la necesidad de no aperturar, ¿verdad? Pero el Ministerio de Educación ha dado a la luz pública ayer de que está haciendo la convocatoria a inicio de clase para el próximo 11 de enero. Ustedes, ¿cuál sí. es su posición firme? Bueno, eh, tenemos una realidad la cual pues no podemos ocultar y es que el, el nivel de contagio, o la tasa de positividad, es sumamente alta. En el, en el día de ayer salieron los resultados de la aplicación de las pruebas del miércoles y esto arrojó unos 5.300 casos aproximadamente, lo que indica que es la mayor cantidad de contagios en todo lo que va eh, de pandemia, lo que debe alertar eh, a la sociedad dominicana y obligar a que las autoridades del Estado o el gobierno central, pues, pues de, debería tomar algunas medidas restrictivas para tratar de frenar un poquito este, este nivel de contagio. Pero no ha sido así. Escuchamos el presidente de la República eh, expresar que no, habría, que no habrá eh, restricciones, ningún tipo de restricciones, y... Eh, que en ese momento él decía que ya lo de salud pública, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación eran los encargados de dar una respuesta si se iba a reiniciar eh, la docencia presencial o no. En ese sentido, nosotros entendemos que no están dadas las condiciones para la docencia presencial, de que de asumir la docencia presencial sería una, una falta de responsabilidad por parte de las autoridades del Ministerio de Educación, porque por lo que ha establecido la OMS o ha dado a conocer es que la variante Omicron afecta eh, directamente, o sea, quien, quien tiene mayores afecciones con esta variable son los niños, y algún dato importante y es que los niños son los únicos que no están vacunados, que eso es un elemento a tomar en cuenta también. Otros elementos son los centros educativos no han sido intervenidos. Tenemos centros educativos que siquiera no tienen una letrina, no tienen agua por tubería, no tienen energía eléctrica. Pero encima de todo esto, eh, una parte importante de su personal de apoyo administrativo fue cancelado de manera injusta eh, a mediados del año pasado. Y, el, y este personal no ha sido repuesto en su totalidad, lo que genera también algún nivel de situación para los directores y equipos de gestión, porque no cuentan con ese personal que realiza la labor de higienización y desinfección de los centros educativos. En fin, son múltiples las situaciones que presentan los centros educativos, que presenta la Escuela Dominicana, para nosotros ahora eh, hablar de docencia presencial. Claro, estos son elementos que se pueden resolver en lo inmediato, pero que la disposición de las autoridades o el interés de las autoridades del Ministerio de Educación no está marcado en ese sentido. Esa es la realidad que tenemos y son los elementos que nosotros ponemos sobre la mesa para eh, reafirmar una vez más que no están dadas las condiciones, que no, hay, no existen condiciones mínimas para la docencia presencial. Nosotros... E aspiramos, o hemos, y hemos expresado, lo hemos hecho de público conocimiento, que se puede postergar el inicio de la docencia a por lo menos dos semanas después del 11 de enero. Para que esto le permita a las autoridades del Ministerio de Educación tener datos concretos sobre el comportamiento del virus, sobre la tasa de positividad, y desde aquí entonces poder tener una visión clara de qué hacer, si conviene, mantener la presencialidad, o si lo más conveniente y saludable sería irnos a la eh, virtualidad. Porque no hay, nosotros, el Ministerio de Educación no tiene datos concretos sobre cuántos profesores eh, están contagiados eh, del virus. La tasa de positividad en el país asciende al 46%. Entonces, el, una parte importante de los profesores no han estado enviando, porque hemos estado haciendo ese levantamiento, de profesores que están dando positivo eh, a la nueva variable y una parte importante de estudiantes también. Por ejemplo, en el día de ayer nos comentaban de un centro educativo que tiene unos 147 estudiantes y más de 60 estudiantes han reportado que tienen la nueva variante del, del COVID-19. Entonces, son datos alarmantes porque sería llevar y poner en riesgo la salud de los estudiantes, de las familias, del personal de apoyo administrativo y de los docentes. Y con la salud nosotros no podemos poner, eh, tomar esto como un relajo, sino que debemos tomar esto en serio, una realidad que tenemos y sobre la base de esa realidad es que debemos o debemos tomar medidas y acciones. El ya está mutado. Vamos a ver si... Robert, me escucha ahora. Con relación al llamado, en caso de que el Ministerio de Educación mantenga el llamado a, a clases presenciales para el próximo día 11, ¿cuál sería eh, de parte de ustedes la posición a, a tomar? Bueno, eh, el Comité Ejecutivo Municipal Está en sesión permanente, nosotros estamos haciendo ese, ese experticio con los profesores, con los presidentes de unidades de base, que nos reporten los casos positivos de los maestros para tener información verídica pues, y que esto nos pueda entonces conducir a tomar una decisión pues que, que convenga a todos, que, que convenga a toda la comunidad educativa. Nosotros de ser necesario, si tenemos que reunirnos mañana sábado, el domingo o el lunes para tomar una decisión, si el Ministerio de Educación eh, mantiene la decisión de reiniciar la docencia presencial este martes 11, pues lo haremos, para así escuchar a los demás dirigentes del municipal y eh, hacer la consulta con los presidentes de unidades de base que nos pueden dar una luz, nos pueden arrojar una luz sobre la realidad de los centros educativos, del personal docente y entonces con... con todo este andamiaje de información, podéis tomar por una decisión que sea la más conveniente o la más saludable para todos, porque y si postergamos eh, la docencia eh, presencial una o dos semanas y esto no nos podría eh, beneficiar para reducir el nivel de contagio por COVID-19, entonces lo haremos. Ahora bien, si conviene irnos a la presencialidad, el martes 11 también lo haremos si conviene irnos a la virtualidad eh, por lo que resta del mes de enero también puede ser una salida en fin, la decisión que de nosotros pudiéramos tomar eh, en las próximas horas, en los próximos días va a depender de, del comportamiento del virus y de los casos positivos que puedan presentar los profesores y los estudiantes que, que nos han estado reportando de los centros educativos Pero todo esto va a depender de la actitud de las autoridades del Ministerio de Educación y del comportamiento del virus entre estudiantes, Robert. profesores y personal de apoyo administrativo. ¿Tienen ustedes información de la infección en maestros? Sí, sí, tenemos pruebas porque le estamos, no es que el profesor diga que está positivo, sino cuando nos informan de un centro educativo que hay un caso positivo, inmediatamente les requerimos que se nos envíe vía WhatsApp. Un captur o una imagen de esa prueba que se aplicó a ese docente, porque es con datos. O sea, nosotros decir, bueno, tenemos un 10% de profesores eh, que están positivos, no es decirlo, expresarlo, sino es que nosotros tenemos las pruebas PCR y pruebas de antígeno que certifican ciertamente que el 10% de los profesores están positivos. No es que es así, no es que es así, porque no lo hemos promediado todavía, pero estoy poniendo un ejemplo que cuando nosotros hablamos sobre la tasa de positividad en los docentes es porque tenemos las pruebas, tenemos las evidencias y las herramientas que certifican que ciertamente esa es la verdad. La Sociedad de Infectología de la República Dominicana, Robert, ha eh, considerado oportuno posponer el regreso a clase hasta, hasta que se logre un mayor control de los contagios. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación a esto? ¿Entienden ustedes que se debe escuchar la voz de, de los especialistas en infectología? Claro que sí, O sea, y nosotros actuamos y tomamos decisiones conforme a una realidad, a un conocimiento empírico y la, sobre la realidad de los datos que tenemos. Ahora bien, yo soy los especialistas eh, en la materia. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Y esto sí lo digo con toda responsabilidad. Para el presidente de la República es muy cuesta arriba decirle a la sociedad que no habrá docencia presencial. Por dos razones. Lo primero es que el país está abierto en su totalidad. Los estadios están abiertos, los play están abiertos, la discoteca está abierta, los bares están abiertos. O sea, el país está abierto. Y no hubo medida. Bueno, entonces se hicieron todas las fiestas en el mes de diciembre. Todas las actividades se hicieron sin ningún nivel de restricción en el mes de diciembre. Entonces, decirle a la sociedad que no hay condiciones para la ausencia presencial después de un que tú tienes un país abierto en su totalidad, entonces es un poco contradictorio y no hay calidad moral, para decirle a la sociedad, que eh, hay condiciones para que el país esté abierto, que los bares estén abiertos, que la discoteca esté abierta, pero que no hay condiciones para que la escuela esté abierta, es un poco cuesta arriba para el presidente de la República. Pero también, en medio de una quinta ola y una nueva variante del COVID-19, decirle a la sociedad también que vamos a la docencia presencial es un poco eh, difícil. O sea, el presidente el presidente se encuentra en una posición pues un tanto incómoda para tomar una decisión. Cualquiera de las dos decisiones que pueda tomarse desde el gobierno central eh, es, es prácticamente cuesta arriba. ¿Por qué? Porque fueron unas medidas populistas del presidente de la República cuando aperturó el país sin restricción alguna, sin medida alguna para que la sociedad se pudiera pues limitar a algunas actividades. Entonces, eso... Bueno, es un elemento que nosotros como sociedad también Recuérdate, debemos, debemos, asumir, debemos eh, hacer esa, esa valoración recuerda que el presidente o el gobierno se vio un tanto presionado a raíz de la constante eh, solicitudes de los distintos sectores que creían que trabajar porque estaban yendo a la quiebra, es decir que que el gobierno no podía hacer otra cosa que no seguir con la cadena de solicitudes de estado de emergencia, ya que las emergencias tienen una característica y para los fines nuestros, como observadores y veedores de la gestión del gobierno, entendíamos que la, que la misma emergencia se prestaban para muchas cosas, que a la fecha no tenemos información de, de los informes, que requiere para que cada vez que se tomaba un 45 días se entregara también un informe de, de operaciones o de acciones que se estaban haciendo. No notificándolo, pero ciertamente que, que queríamos una apertura eh, ya tratado con la etapa que estaba viviendo del COVID. Una cosa, tú entiendes, porque se habla de la virtualidad y para mí educación no, no pudo completar el ciclo de la inversión que se hizo en el país. Al punto que yo pienso en mi forma eh, de, desconocedora de, de, de, de la realidad, de ese tema, porque aún uno no han dado, y ustedes no han sacado a la luz pública, el costo que tuvimos y lo que fue el valor eh, de retorno que tuvimos. Nadie me lo ha dado ni siquiera a ustedes como gremio. Pero yo creo que los servidores o los suplidores del servicio de virtualidad tienen una deuda con el país y el Estado que bien pudieran desplegar ellos mismos una posición de ir a la virtualidad, aunque sea por el tiempo que ustedes lo están planteando. Es una opinión. ¿Qué te parece? Excelente, Francis. De verdad que sí, me identifico en su totalidad con tu comentario, el Ministerio de Educación no ha, no ha podido mostrar a la sociedad los resultados alcanzados en medio de la, de la virtualidad. Simplemente, o sea, yo siempre he dicho, es un gasto, no es una inversión. Porque inversión del Estado es cuando se invierte y ahí se saca un provecho a esa inversión un retorno. que se ha realizado. Hay un retorno positivo a la sociedad y lo cual no ha sido así. Ahora bien, a los únicos nosotros apostamos a la presencialidad porque la virtualidad no es verdad, no es verdad que rinde los resultados que se esperan en cuanto a rendimiento académico e intelectual de los estudiantes. Eso, eso para, no es verdad. Eso es para viejos solamente. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué? Ocurre y a los viejos con... se le hace dificultad. <risa> ¿Qué ocurre con esto? A los únicos o los mayores interesados, porque el ministerio está jugando doble moral. A los únicos que les conviene la virtualidad es al Ministerio de Educación, a los funcionarios del Ministerio de Educación y al gobierno de la República Dominicana. ¿Por qué les conviene? Si tú te fijas, ¿quiénes fueron los beneficiarios o beneficiados de la virtualidad? El sector empresarial, los organismos internacionales como eh, el PNUD. USAID y UNICE y ese sector empresarial de la República Dominicana que está representado en educación Fueron los grandes eh, beneficiados de la virtualidad, no los estudiantes, no la comunidad educativa. Ahora bien, la, la presencialidad es lo más conveniente. Ahora bien, esa presencialidad está sujeta a unas condiciones mínimas que deben crearse y que debe trabajar el Ministerio de Educación. Por ejemplo... El protocolo que estableció el Ministerio de Educación y Salud Pública, que debe ser revisado, reajustado y readecuado a la actualidad, no ha habido forma de cómo se cumpla, Porque ese protocolo establece que en los centros educativos debe haber a la entrada, a la entrada un personal para poner manitas limpias, entregar mascarillas y recibir los estudiantes. Pero no se cuenta con ese personal porque el, eh, una parte importante fue cancelada y no ha sido respuesta. Pero que debe haber un personal que en la hora de receso de los estudiantes esté en el patio observando para tratar de llevar a la mínima expresión el acercamiento de los estudiantes. Y ese personal no existe. Pero que se debe ubicar lavamanos manos en, en las áreas eh, abiertas, en los centros educativos, para que los estudiantes en todo momento estén lavándose las manos. Pero, ¿cómo se van a ubicar los lavamanos? Si siquiera eh, hay centros educativos que no tienen agua por tubería. Entonces, son cosas, son elementos básicos. El Ministerio de Educación tiene los recursos para resolver eso y nosotros podernos irnos a la presencialidad. Pero hay centros educativos que siquiera tienen alcohol, que no tienen una mascarilla para dársela a un estudiante. Entonces, esa... Es la realidad y es lo que nosotros siempre hemos expresado, crear esas condiciones mínimas e irnos a la presencialidad, pero no hay una política seria, una política honesta, una política responsable por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Y esa es la realidad que vive la Escuela Dominicana. Bueno, pues muchísimas gracias a Robert Frías por acompañarnos en el día de hoy, ¿verdad? En esta entrevista central del programa de mañana. Eh, estaremos a la espera de cualquier información Robert de parte de ustedes como gremio con relación al inicio del año escolar esperemos verdad que antes del martes 11 tengamos algún tipo de información directa de parte de ustedes con relación a, al inicio del año escolar aquí en San Francisco de Macorís